Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos en nuestro programa como todos los viernes de Conciencia Tech a través de nuestra página de Facebook, eh, Conciencia Tech, que la pedimos a todos que las, la compartan de alguna manera y que eh, podemos, podamos generar mayor eh, comunidad. Hoy el día ando con la lengua como un poquito trabaja, ¿verdad? Eh, y me he estado atorando ahí, pero les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy que están culminando Semana TEC algunos eh, estudiantes, los que están en planes anteriores, que ya están eh, terminando las generaciones, eh, estarán seguramente también en exámenes. Y bueno, pues siempre hay algo que hacer en el TEC, entonces les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy con equipo completo y pasa adelante. Hola, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto, tal como lo dijo David, eh, pues equipo completo, muy contenta de pues de saludar a Ragula, David, por compartir este espacio. Y bueno, deseándoles el mayor de los éxitos en esa semana que terminó, que marcó su cierre de su primer periodo, y bueno, pues también mucho éxito en ya en, el, en la finalización de su semana. Y pues bienvenidos ya listos para compartir lo que nos, sabemos desde nuestra humilde experiencia con el tema que traemos el día de hoy. Muy bien, pues igual me da mucho gusto saludarles eh, aquí en este, este viernes, finalizando la semana, la Semana Tech, como mencionan, a punto de iniciar ya el segundo periodo del semestre, y pues con toda la alegría y, y emoción para seguir. Adelante. Pues la verdad es que el tema de hoy, eh, como siempre, de repente nos surge lo creativos, y, y vamos a hablar de un tema que el Tech trae mucho eh, en, su, en su visión, hacia el 2025 y hacia el, y, y más adelante que es el florecimiento y florecimiento humano pero desde el punto de vista de qué es y qué no es estar comprometido con el florecimiento humano en el aula y cómo entendemos primero que nada ¿Cómo como profesores dentro del aula podemos contribuir a ese florecimiento humano de nuestros estudiantes? Sí, la, la verdad que aquí Raúl fue quien propuso el tema del día de hoy eh, y bueno, pues nos puso tanto a David como, como a mí pues a reflexionar al respecto que les íbamos a compartir, sobre todo porque es un contexto muy especial, o sea, es el concepto de florecimiento humano, pero cómo trasciende en el aula. Creo que lo, eso lo hace pues muy, muy interesante para, para compartir, para ver qué conclusiones sacamos, y creo que pues podemos partir entendiendo eh, qué es el florecimiento humano. Si bien sabemos, pues ahorita lo, bien lo dijo David, lo traemos como un pilar muy importante dentro del tecnológico de Monterrey, pues en nuestra actual misión eh, pues que lo lleva a ahí impreso, este, y pues ahí la, la repasamos, pues sabemos que dice liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano, ¿no? Entonces viene ese concepto así muy trascendental que de repente al mencionarlo, y así me pasa cada que lo menciono, me vienen como que muchas ideas a la cabeza y la, la, la relacionamos todo con lo positivo, ¿no? Entonces, de hecho, ese es un punto que a lo largo pues de la sesión que compartamos me gustaría abordar, porque pues normalmente cuando decimos florecimiento nos imaginamos simbólicamente una flor. Cuando hemos sido testigos de que una flor se abre en su plenitud, pues nos viene una sensación muy grata. Pero el florecimiento humano vamos a ver ahorita que básicamente no es eso, sino también saber afrontar las situaciones difíciles que se nos van presentando a lo largo de la vida. Entonces, eh, pues ya lista para compartir qué, qué es la parte del florecimiento humano y pues Raúl, Adelante. Muchas gracias, Yoli David. Sí, la verdad es que es un tema, como bien mencionan, donde seguimos aprendiendo mucho. O sea, realmente eh, yo me considero que estoy en pañales en esta cuestión, pero tal cual es eh, parte de la visión del de, de tecnológico de Monterrey y es parte de igual una visión que se ha ido impulsando eh, en la sociedad y bueno, desde esta perspectiva, eh, pues el florecimiento humano yo lo entiendo como este estado de, de plenitud, ¿no? Principalmente en donde eh, pues tenemos cubiertas necesidades principales, ¿no? Funcionales que, que requerimos para vivir y a partir de eso pues aspiramos a, a seguir mejorando y creciendo a través de diferentes desafíos que nos van presentándose en la vida y con el objetivo, como, como digo, de crecer no, no solamente en el sentido material, sino incluso en el material es la consecuencia de haber eh, crecido en un en aspectos internos, ¿no? en las fortalezas y virtudes que nosotros tenemos, y tal cual también como lo mencionas Jolie, eh, al, al hablar de florecimiento humano, pues la representación eh, primordial que generamos en nuestra mente es eh, una flor, ¿no? Que, que ya está en todo su esplendor, en su máximo esplendor, pero para que esto sucediera, pues tuvo que haber todo un proceso, ¿no? No, no se dio de la noche a la mañana y hubo eh, climas complicados, hubo desafíos incluso de que, pues a lo mejor animales se la quisieran comer, ¿no? O que la pisaran. Entonces, hubo diferentes cuestiones ahí que, tu, que tuvieron que pasar hasta que llegara este momento, ¿no? Y que al final también. La flor no va a permanecer así este, eternamente, sino que va a marchitar y va a volver al ciclo ¿no? inicial. Entonces, eh, pues vamos a seguir con este tema. Y, y como lo, lo mencionan los dos, esta parte del florecimiento humano tiene que ver con esta parte de entender al ser humano como un ser holístico. Yo siempre he insistido mucho ya en este término y no lo entendía yo hasta que me fui metiendo a esta parte de la conciencia y, y, y saber y en esta parte de las herramientas de coaching hay una muy simple que es la, la el círculo o la rueda de la vida donde pues se divide en diferentes dimensiones nuestro este nuestro aspecto como seres humanos, el económico, financiero, el de las amistades, familiares, pareja, profesional. Hay diferentes variantes de rueda de la vida y es como una de las herramientas introductorias para que tú veas cómo está el aspecto de tu eh, ser integral, ¿no? Porque estás jugando varios papeles a la vez, pero eres un ser único. Entonces, creo que eh, en lo particular, cuando hablamos de este tipo de cosas, nos tenemos que dar cuenta que tanto los alumnos como nosotros los profesores, primero que nada somos seres humanos. Y se los digo por qué, porque acabo de dar una plática en el CDIE sobre aprendizaje basado en proyectos, las técnicas didácticas de hace que teníamos de moda hace 20 años y que siguen siendo parte de, pero veo eh, de repente a los nuevos profesores con el modelo TEC o a los... Profesores que están tomando materias del, del nuevo modelo como estresados, como angustiados, como eh, esta parte de presionados de alguna manera y yo podría decir que inclusive en ocasiones hasta un poquito... Eh, no sabiendo qué hacer. Y entonces creo que el primer tema importante para fomentar el florecimiento humano dentro del aula es tener el compromiso de entender que mis alumnos son seres humanos y que yo también soy un ser humano. Sí, y precisamente en ese sentido, David, que mencionas, pues somos seres humanos, pues vamos a percibir ese concepto de florecimiento, pues de diferente manera, ¿no? O sea, dependiendo de nuestras prioridades, nuestros gustos, nuestros valores, la educación que hemos recibido en casa, perdón, la forma en que nos hemos, pues formado y transformado a lo largo de la vida, pues va a ser, una disculpa, el, el concepto que tengamos como florecimiento humano. Y yo quisiera partir, digo, como tecnológico de Monterrey, como, como institución, pues que traemos ahorita muy fuerte este concepto en el nuevo modelo educativo, ahorita lo mencionaban Raúl, David, en el aula y sobre, sobre todo en el contexto al que queremos llevar lo que es en el aula, yo quisiera partir de una definición que como institución hemos declarado, ¿no? Eh, el doctor Enrique Tames, que es el, el líder nacional precisamente de este movimiento del florecimiento humano en el tecnológico de Monterrey él comparte que se tuvieron que dar a la tarea de investigar más de 1.200 papers que a lo largo de 50 años pues, se han este, publicado este, con, con este concepto. O sea, yo me sorprendí cuando supe esa información porque, ¿qué les puedo decir? Yo creo que de unos 5 años para acá fue cuando empecé a escuchar ese concepto del florecimiento humano en, en lo personal. Y cuando supe que no, desde hace más de 50 años ya había publicaciones, ya había artículos, pues que estaban eh, investigando al respecto de esto, pues sí, sí me sorprendí, ¿no? Quiere decir que a lo largo de los años sí nos seguimos preocupando por nuestra esencia, por lo hacia dónde vamos, qué es lo que nos causa felicidad, qué, cuál es la definición de éxito, ¿no? Pero lo que les quiero compartir es que a lo largo de esta investigación, bueno, pues como TEC sí tenemos una, una definición formal, claro, otra vez, este confirmo, ya depende de cómo lo queramos vivir cada uno dependiendo otra vez nuestra formación y nuestros valores ¿no? pero la definición que nos da el TEC dice, en el TEC reconocemos que el florecimiento humano es un proceso personal, de ahí la forma en que lo podamos tomar cada uno y consciente de desarrollo de capacidades en todos los ámbitos de la vida, es un camino individual en el que cada persona se relaciona con la comunidad y el medio ambiente que lo rodea para crear un mundo mejor respetando su dignidad y la de las demás personas. Entonces, partiendo de esta definición, David, Raúl, pues no sé qué piensen ustedes sobre qué tan estático es este concepto o si podemos decir que, ay, ah, yo, Yolanda, alcancé mi florecimiento humano y ya la hice, ¿no? Estoy en todo mi esplendor, así que otra vez, imaginándonos una flor que se está abriendo o, o si se va a mover o, o qué tenemos que hacer para poder decir que realmente estamos floreciendo. Sí, yo creo que eh, tal cual como viene la definición del... No, no me parece que sea algo estático, me parece que queda algo... O sea, queda abierto precisamente a... Eh, me parece una adecuada definición desde la perspectiva que es algo que cada quien va a definir, ¿no? Como bien menciona, y entonces no hay un, yo pienso que no hay un, un, un fin último realmente, ¿no? Al cual vamos a llegar porque podemos hoy sentirnos plenos o en general, ¿no? Si vamos eh, experimentando de manera consciente la vida, podemos sentir plenitud. Eso no significa siempre estar felices ni alegres ni teniendo emociones que nos agraden, ¿no? Que comúnmente las llamamos positivas, pero... Pero sí, el vivir en plenitud cuando vivimos una experiencia difícil, bueno, el experimentarla con toda la conciencia, con toda la presencia, ¿no? Realmente asimilarla, eso es también estar en plenitud, ¿no? El saber que representa un desafío y que podemos darle un significado para poder seguir creciendo, creo que tiene que ver con este florecimiento. Y mientras estemos aquí en este plano, creo que es una escuela de aprendizaje, ¿no? Que no vamos a graduarnos hasta que nos vayamos. Entonces, yo creo que no, no va a haber un, un fin último. Este, o mejor dicho, una, una meta mientras estemos aquí, es mi perspectiva, este, eh, pero lo que sí es importante es que eh, aquí, por ejemplo, en el caso del TEC nos pone eh, tres caminos, ¿no? digamos, o tres verticales, que es el tema del liderazgo, la innovación y el emprendimiento, que eso puede contribuir justamente a desarrollar este florecimiento humano, y los tres también son Igual de amplios, ¿no? Liderazgo desde qué sentido, desde mi autoliderazgo, desde liderar alguna organización, iniciativas, ¿no? Este ser un activista, o sea, eh, puede ser un liderazgo muy amplio, la innovación igual, ¿no? Puede puede ser innovación desde la parte tecnológica, la parte humana, ¿no? Conocimientos, o sea, y el emprendimiento de igual forma, ¿no? Entonces, eh, creo que a mí lo que sí... Sin, sin embargo, este sí si noto, es que al final tiene que ver precisamente con, con el asumir la responsabilidad de, de nuestra vida, porque el liderazgo, la innovación y el emprendimiento tienen como base la responsabilidad, ¿no? el responder ante las situaciones eh, que experimentamos. Y creo que eso es parte de lo que debe uno de promover, Dentro del aula, no hacernos responsables de, eh, esta es la habilidad a responder a los retos que se enfrentan nuestros chicos en las unidades de formación. Al final de cuentas, encuentro a veces situaciones en las cuales a lo mejor se forman equipos de trabajo, ahorita que lo estoy viendo ya a lo largo de los últimos periodos donde ya está el enfoque en la carrera, entonces ya se crean círculos porque las generaciones se conocen, ¿no? Ya se crean equipos como de trabajo y que pasan de bloque a bloque, ya tienen su forma de organizarse. Y hay algunos que quedan por ahí sueltos, ¿no? Que no los, y que no los toman fácilmente, y que tienen que conformar un equipo ellos, y se empiezan a generar discrepancias, eh, y se empieza a visualizar el lenguaje de la victimez, ¿no? Donde, ah, es que él no hace su trabajo, es que él no hace esto, es que este, esto otro. Y realmente creo que dentro del aula, una de las partes importantes para este florecimiento humano es que los alumnos y que los profesores nos hagamos responsables y que nos veamos como protagonistas de las situaciones. Pero también creo que por otro lado, el TEC mismo está generando herramientas importantes para fortalecer no solo la dimensión profesional y de responsabilidad y académica, sino también los otros ámbitos de la vida que tiene un estudiante con nosotros. no? Por ejemplo, aquí en Puebla acaban de, de abrir un punto blanco donde se promueve que vayas a tener una pausa consciente a lo largo del día y otras actividades eh, de este tipo donde puedas introspectar en ti. Se acaba de abrir la colmena, que es un, este, un espacio para irte a dormir, a tomar una siesta. Eh, entonces, creo que no solo estamos volteando hacia esta parte de innovación, emprendimiento y eh, liderazgo, sino también a decir, a ver, está todo esto que me va a ayudar a que florezcas, pero también quiero que te cuides humanamente todos los aspectos de tu autorregulación, autoconocimiento, tu resiliencia y que estés preocupado por cómo estás y cómo estás sintiéndote como ser humano. Sí, concuerdo contigo, David, y, y precisamente, digo, ya lo hemos comentado en algunos otros espacios que, que hemos platicado sobre, sobre temas de, pues de bienestar, de, de la cuestión de lo importante que es ser conscientes en la toma de, de nuestras decisiones, eh, pues buscamos un balance, ¿no? Como seres humanos, incluso la misma naturaleza siempre busca un punto de equilibrio ante situaciones, se está haciendo calor, y pues nosotros como seres humanos buscamos cómo cómo aminorar ese calor que estamos sintiendo, eh, este, estamos tristes y pues buscamos cómo sentirnos felices o viceversa, de repente alguna situación que estamos muy felices, pero pues sucede algo que nos quite esa felicidad. Entonces, eh, creo que ahí de repente cierto... Cierto error al pensar que el florecimiento, lo decía hace ratito, tiene que ver solo con cuestiones de que vamos a lograr el balance perfecto y de que no nos va a pasar nunca nada malo. Ahorita tú lo mencionabas, David, los retos que son un distintivo del modelo educativo Tech 21, pues a los que se enfrentan nuestros estudiantes al trabajar en equipo y saben que no siempre les va a tocar con el equipo que ellos quieren. De hecho, pues es una característica que van a tener que lidiar con ciertas situaciones, tanto con el socio formador como con sus compañeros, que a lo mejor nunca se imaginaron ser los líderes de los equipos, pero pues tienen que salir a flote para sacar el, el compromiso, las ciertas fechas de entrega. Pero la que quiero llegar con esto es que nuevamente el florecimiento no es que me sienta pleno, me sienta plena de que no me falta nada, sino es, a ver, estoy bien conmigo misma y se, estoy consciente de que de repente me va a surgir una situación que pues que no me va a hacer, a lo mejor no me va a hacer sentir tan bien, pero cómo la voy a llevar, o sea, desde, desde el punto de vista de la victimez o desde el, pinto, el punto de vista del protagonismo, ¿no? que es algo les digo que hemos mencionado ya, ya bastante y que tiene mucho que ver entonces creo que si nosotros como docentes logramos transmitir eso a nuestros estudiantes de, de que el florecimiento, la plenitud, el crecimiento personal y profesional no tiene que ver con que vamos a lograr o, o de repente les digo porque me pasa cuando platico con amigas, con amigos que me dicen no es que me voy a esperar a finales de año a que me paguen el aguinaldo o a que venga mi mamá o a que mi hijo venga de del otro estado para hacer tal cosa o para hacer tal viaje. Entonces, como que siempre pensamos en un punto futuro porque tenemos la seguridad que en ese punto futuro vamos a alcanzar esa plenitud y vamos a estar totalmente bien para hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces, eh, creo que un punto importante a trabajar para que realmente sea el florecimiento humano en nuestros estudiantes y en cualquier ser humano es estar conscientes de que otra vez no es un punto estático, sino que es dinámico y tenemos que estar trabajando continuamente siendo conscientes que no siempre van a ser cosas positivas las que nos toquen enfrentar o vivir en el día a día. Sí, Yoli. Sí, me sumo justamente a lo que mencionan tanto David como tú, o sea, el tema del florecimiento humano tiene que ver con esta cuestión interna, ¿no? Del sentirse lo suficiente, suficientes para enfrentar la vida tal cual con, con las, los desafíos, las alegrías, todas las situaciones ahí que, que puedan venir. Eh, yo creo que tiene que ver justamente con eso. Y hay diferentes aristas desde donde se puede abordar, ¿no? Se, re, se mencionaba hace ratito, pues, el tema de, bueno, a lo mejor cómo buscar relajarte, distraerte, cómo tener más espacios, flexibilidad en cuestiones laborales, incluso académicas. Pero eso no significa que eh, eh, todo va a ser eso, ¿no? porque eh, o, o que nuestra labor como docentes justamente es... Eh tratar de provocar que los alumnos siempre se sientan bien, ¿no? De hecho, creo que nuestra labor justamente también consiste en desafiarlos, en que ellos se sientan incómodos, no nada más porque sí, no, por, no con el objetivo de, de molestarlos, ¿no? Sino que realmente con la intención de que ellos eh, se vean a sí mismos desafiados y ver cómo pueden afrontar esas situaciones, cómo resolverlas, qué tipo de comportamiento sería el más favorable, ¿no? Me mencionabas algo muy importante, Yoli, este... Justamente el que a veces les toquen personas, eh, trabajo en equipo con personas que a lo mejor o no conocen o no les agradan, ¿no? A mí, sobre todo en las últimas, eh, en los últimos meses, sí he experimentado eso, que de repente... A mí me gusta mucho dejar que los chicos elijan sus equipos por el tema incluso de, de no sé, del emprendimiento, que al final pues busques algún socio de que ti con el cual haya una eh, afinidad y todo. Pero me ha o sea, también he experimentado que de repente esta unión no es tanto por una productividad, sino solamente porque me llevo bien, y como me llevo bien, no me quiero separar, pero eso no, está, no, le está, no les está ayudando a su crecimiento. Entonces, a veces seremos los malos del cuento por buscar propiciar este, este florecimiento. No lo podemos obligar, al final depende de cada persona, pero sí eh, estamos en un entorno donde pues, la escuela es un, una zona de entrenamiento, ¿no? En donde eh, ellos se van a enfrentar a situaciones todavía mucho más complejas este, afuera, que creo que eh, nosotros tendríamos que a lo mejor ponerle situaciones más di eh, difíciles dentro de la institución para que afuera ya estuvieran acostumbrados, ¿no? No quiere decir que sufran, repito, no es con una mala intención, pero sí con el objetivo de que pues puedan practicar continuamente todo lo que, lo que viene, ¿no? Y tanto en los momentos positivos como eh, negativos, no de desde la perspectiva de que cada quien lo vea, pues eh, sepa, tengan eh, o desarrollen esta ecuanimidad no para poder sobrellevarlos. Eh, me parece muy interesante retomar estos dos puntos porque al final de cuentas eh, se ha perdido un poco esta parte de eh, que el alumno tiene que acostumbrarse a... a, a perdón porque lo diga así, a de repente sufrir, no, a de repente frustrarse, a, a de repente desesperarse, eh, y que se vale y es muy importante que lo vivan. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida es que muchas veces las cosas no van a salir como tú quieres que salgan, y te vas a enfrentar a cosas que no viste, que no... Eh, previste y que probablemente te lleven a que fracase alguna idea laboral, alguna idea de emprendimiento, alguna pareja o alguna relación. Pero qué tan sólido estás tú como ser humano para poder afrontar esos retos. Entonces, creo que como profesores tenemos que retomar esa exigencia, esa disciplina, ese ese eh, sí, desde el entendimiento y desde la compasión, pero eh, creo que debemos de retomar, ¿por qué? Porque no sé si lo detecto en estas generaciones que son más conscientes de muchas cosas de las que no éramos nosotros, pero sí detecto que eh, tienen, no sé, y no quiero generalizar, una peculiaridad de abandonar algo si eh, eso eh, exige un trabajo o un esfuerzo mayor o buscan resultados de inmediato, cuando a lo mejor el resultado no es en un año, es en cinco años, es en siete años, pero ellos quieren el resultado ya y como no se da el resultado ya se frustran y lo abandonan. Entonces eso veo como una característica en esta generación, no quiere decir que no tenga otras características muy buenas y positivas, como en esta parte de la equidad, de la igualdad, de, de, de, de las nuevas masculinidades, de muchos otros temas, pero en este tema en particular sí veo esta situación. Entonces creo que en el aula tenemos que ser agentes de promoción de esta incomodidad, como lo dicen. Concuerdo totalmente contigo, David. Creo que si bien lo mencionas, hay muchas, muchas cosas buenas que, que caracterizan a... A la actual generación de estudiantes que tenemos en, en la universidad, este como la, ahorita lo mencionaba, son, son muy conscientes, están bien informados de muchos temas. Yo les digo cuando me toca de repente dar, darles un tema, tengo un nuevo grupo, les digo, no me crean todo lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen muchas herramientas para saber si les estoy diciendo mentiras o si les estoy diciendo la verdad. no En el momento nada más este, se meten a un buscador y ya pueden buscar fuentes confiables y saber qué tan cierto es lo que les estoy diciendo pero también, este, ahorita lo, lo mencionabas, algo que los caracteriza es que quieren resultados rápidos y si no tienen resultados rápidos, se frustran. Y ahorita también lo mencionabas, tienden a abandonar algo que les requiere un mayor esfuerzo. Entonces, estos resultados rápidos, pues no solo aplican en el ámbito estudiantil, donde pues están resolviendo un reto, donde están resolviendo una tarea y vieron que la fórmula de repente que les dio el profesor en el salón de clases pues no se aplica tal cual, entonces no, no está igual el ejercicio, este nunca me lo explicó, este nunca me lo enseñó. Eh, entonces, pues no, nos da la inmediatez que yo esperaba o que yo percibía que iba a tener con esa fórmula que me dio el profesor o que me dio la profesora. Y si lo trasladamos a otros ámbitos de nuestra vida, también aplica. Por eso suceden muchas cuestiones y daños a nivel físico cuando de repente vemos jóvenes que quieren bajar de peso inmediatamente, las famosas dietas milagrosas. El otro día me comentaba un estudiante y me sorprendí, no sé qué tan cierto sea, no me daba la tarea de, de buscar bases científicas, pero me comentaba sobre una inyección que se pone, que pusieron de moda por ahí unas artistas eh, muy famosas de Estados Unidos y un grupo de hermanas, parientes ahí, y bueno, pues que la pusieron de moda y que pues la puedes conseguir, o sea, nada más vía internet, pero te la inyectas en el vientre y que bajas pero hasta 10 kilos en un mes, ¿no? Eso, eso fue lo que me comentaron. Y pues si te quedas pensando, eh, porque aparte me dice ella, me dice, y es que como ya viene Semana Santa, y le digo, oye, ¿y qué tan segura es esa inyección? No, es que todo el mundo la compra. Entonces, sí, de repente me asusto porque el todo mundo quiere decir que todos estamos comprando esa idea de que está bien, eh, pues bajar tan rápido de peso. ¿Y qué sucede cuando estamos obsesionados con obtener resultados rápidos? O sea, que no requieren esfuerzo, no nos importa el mañana, o sea, nos importa la y la hora. Entonces, yo lo estoy pasando bien en un antro con, con amigos, con amigas, y luego me están presionando para que beba alcohol, pero yo nunca había tomado, pero bueno, me le estoy pasando bien. Entonces, es solo el día de hoy, me animo a tomar, y, pero resulta que pues no era tan bueno, tan buena para tomar alcohol y y pues me causó algún efecto adverso, pero bueno, fue solo el día de hoy. Pero luego resulta que hay otra situación donde me animan a, bueno, ahorita los famosos retos o challenge que hay en, en las redes sociales, me dicen que si yo hago tal cosa o si me brinco de un segundo piso, pues no va a pasar nada, y es que si no lo hago, pues voy a, a recibir la presión social de mis amigos, de mis amigas, y me van a excluir. Entonces hay tantas cosas que queremos así en forma inmediata, que solo vemos el momento de ahorita. Ese es uno de los principales riesgos que yo veo en la parte de, de, la, pues de la generación actual, el esperar resultados rápidos en todos los sentidos. Eh, y sabemos, no solo porque yo lo diga, sino que hay bases científicas de que pues si queremos resultados precisos, duraderos, pues tiene que ser un trabajo arduo, que le invirtamos tiempo, que le invirtamos eh, pues empeño que, que dediquemos y otra vez vuelvo a la palabra conscientemente, que es el resultado que vamos a obtener de esas acciones o de esas decisiones que estamos tomando? Sí, Jolie. Sí, así es. El, el tema está en que eh, a partir de un proceso que nosotros llevemos consistente a lo largo del tiempo, no, nos, nos convertimos en ello. Entonces nos preparamos para las situaciones, como dices, oye, busco un resultado rápido, quiero bajar de peso porque ahorita ya viene Semana Santa, a lo mejor compro inyección y a lo mejor sí, efectivamente, segura, a lo mejor no les pasa nada, no vamos a suponer en el mejor de los casos, no tiene efectos secundarios y más que el que adelgace, pero de todas maneras, ¿qué va a ocurrir? Esta persona, si no cuida, no tiene hábitos saludables de alimentación, de ejercicio, de descanso, en Así en, como, como bajó, así de rápido va a volver a subir y se va a volver a frustrar. ¿Por qué? Porque en su esencia, en su persona, no se transformó, no generó una identidad de una persona, digamos, saludable. Entonces, aparentemente está saludable, no en el físico, pero en realidad internamente no. Y eso, como lo decía al inicio, termina reflejándose en el exterior, ¿no? Lo mismo, oye, imagínate que ahorita... Tú terminas, sin, no tienes ningún tipo de preparación. Yo sí creo que los jóvenes, muy, muy jóvenes, pueden tener la capacidad de liderar empresas de, de tamaño global, pero te, te vieron que tuvieron que haber pasado procesos para poder llegar a ello, ¿no? O sea, hay emprendedores muy jóvenes con startups globales y que, lo, y que, y que pues, están desafiándose y están creciendo, pero están viviendo la experiencia, ¿no? No es que les, no es que les llegó de la nada. Entonces, imagínate a alguien que de repente dice, no, pues yo solamente voy a trabajar de director, y si no, no, y, y te dieran la oportunidad de trabajar de director sin haber este des, eh, desarrollado fortalezas, cualidades para eso. A los, al primer día seguro vas a estar llorando, tratando de, eh, de renunciar, porque no, no tienes las cualidades, ¿no? O sea, por eso hay un proceso detrás, ¿no? Igual un deporte. Imagínate que dijeran, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar la medalla de oro del de este, de, de, corredor de 100 metros. Nada más porque sí, la tienes. Pero mañana ahora tienes que competir, ¿no? Entonces, como tienes que ahora defender tu medalla, no vas a poder si tú no tuviste todo este proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, así en general, este... Así, así nos va a suceder si no desarrollamos esta identidad. Eso es lo importante, ¿no? Seguramente no me, no me dejarán mentir y se lo, dijo, me lo digo mucho a los chicos. Cuando tú ya aspiraste a lograr algo y de verdad tuviste un proceso de desarrollo para conseguirlo y lo consigues, termina siendo eso... O sea, te da alegría en el momento, pero ya no le das importancia a ese objeto o a lo, que, a lo que obtuviste o al dinero. Le das importancia a todo y recuerdas, a mí me pasa mucho que recuerdas todo lo que experimentaste para poder llegar ahí no y para valorar eso. Entonces, no es nada más el, lo, lo que está en el exterior. Es que al final de cuentas... Eh... Los role models que, que nos venden el día de hoy, eh, a ellos particularmente, que pueden ser los YouTubers, los, eh, eh, los de TikTok, todo lo que, que ellos ven como influencers, de alguna manera, y ya lo hemos platicado otras veces, en algunas ocasiones no ven todo lo que hay de camino detrás de. Este, yo no creo, que yo no he visto algún influencer que, que el impacto haya sido de inmediato. Puede ser uno o dos de manera aleatoria, pero después se fueron profesionalizando en lo que van haciendo y han sido un camino recorrido. Entonces, todo eh, meta objetivo, pues lo tienes que dividir, ir trabajando a corto plazo eh, ciertas metas e irlas cumpliendo. Y por otro aspecto, tienes que autorregularte, conocer tus emociones, trabajar en tu autodisciplina y hay algo que me gusta mucho de alguien que yo particularmente sigo y he, he visto sus obras y, he y uh, obras de teatro cuando ha venido a Puebla y me gusta mucho es eh, Odín Dupeyron, porque él habla de que vivimos en un mundo de alta exigencia y queremos ser el primero para todo, no y queremos eh, destacar en todo. Y él lo dice tal cual textualmente, y hay mucho problema que yo me sienta en paz con ser el segundo o con ser el tercer y a veces eso... En nuestros estudiantes, e inclusive nosotros mismos, nos causa un conflicto, un conflicto de decir, es que ya estoy en mi zona de confort, es que ya estoy siendo un mediocre que no quiere salir de este, de este posicionamiento o de este lugar en particular. Y creo que han dado en, el, en un punto interesante en decir, yo tengo que estar en paz. Y sentirme bien en el aquí y en el ahora. Porque como dice Yola, ah, es que cuando llegue el aguinaldo en diciembre voy a hacer esto. Ah, ¿y qué tal si no llega el aguinaldo en diciembre? ¿Y qué tal si no llega el eh, diciembre para mí? Entonces, dejé de hacer una llamada para decirle a alguien que, te, que lo querías. Dejé de abrazar a, a, a, a mi ser querido para decirle te amo porque lo iba a hacer en diciembre cuando estemos de vacaciones. O oh, dejé de hacer algún proyecto por miedo a fracasar y entonces nos vamos autolimitando pero en el sentido no eh, de crecer sino nos detienen cosas que no nos hacen florecer y eso es lo creo que es de las principales cosas tenemos que eh, sentirnos tranquilos decir bueno no soy el primero soy el segundo y me siento satisfecho con eso quiero llegar a ser el primero Sí, no quiero llegar a ser el primero, entonces sigo trabajando en este, en este nivel, con mis metas, con mis objetivos y con la claridad que puedo tener, porque es impactante. Estuve apenas viendo un podcast que me pasó mi esposa de una de una señora regia que perdió a su hijo hace tres años por suicidio, y habla un podcast de dos horas de, del tema, bien fuerte el tema. Pero digo, ah, caray, O sea, estás floreciendo exitosamente en tu trabajo, en cosas banales, que le llamó de alguna manera, y perdiste de vista algunos detalles de, de esa situación que, que pudiste haber hecho, y no estoy juzgando porque así tenía que ser, pero eh, empiezas a reflexionar. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo este florecimiento integral de la persona? Sí, creo que sí sé de cuál podcast me, me hablas, David, sí, está, está muy fuerte y la verdad, pues sí, es impresionante la, la fortaleza de, pues, de la mamá, de la, de la persona que, que comparte su, su experiencia. Y creo que precisamente de ahí, pues tenemos que nuevamente invitar, pues no solo a nuestros estudiantes, perdón, sino pues a cualquier persona, nosotros mismos, de pues que el concepto de florecimiento otra vez es totalmente personalizado y... ¿qué es lo que sucede en nuestra vida diaria? Pues que normalmente pensamos que ese florecimiento depende o debe de ser igual que el de mi compañero, que el de mi compañera, que el de mi líder, y pues no es así, y creo que ahí es donde nos empezamos a frustrar y caemos en momentos de depresión o, o no nos creemos tan buenos o tan exitosos. Y quiero tocar este punto porque sí es importante diferenciar, también hay Estudios al respecto de la diferencia entre felicidad y éxito y muchas mes, veces lo, lo mencionamos como un concepto, como un sinónimo y no es así. Hay un hay un estudio también esto lo compartió Enrique Enrique Tames y yo no lo yo tampoco <ríe> perdón no lo conocía y me impacté. Hay, bueno hay diferentes enfoques científicos al respecto pero uno de los más famosos es un estudio de Harvard se se considera como el como el estudio más largo, más longevo sobre la felicidad. O sea, tienen más de 85 años haciendo investigaciones al respecto, haciendo entrevistas a diferentes personas, a diferentes familias. Pero menciono la fuente, por digo, porque no se vayan a enojar conmigo, ni ustedes, ni mis estudiantes que vayan a, a, a escuchar esto. Esto lo dice el estudio, no lo estoy diciendo yo, pero dice que eh, la felicidad y el éxito son dos caminos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros decimos por dónde nos vamos a ir pero que son dos caminos que no se combinan, y yo dije, ah, caray, entonces, ¿dónde está la, pues digamos, el equilibrio, la estabilidad, o, o sea, ¿cómo combinas una cosa con otra? Y mis estudiantes van a decir, no, o sea, sí se puede, sí se puede ser exitoso y se puede ser feliz, pero, bueno, aquí el estudio y de acuerdo a las múltiples eh, familias y personas que han, que han entrevistado a lo largo de estos 85 años, dicen, o okay, que destacas en un lado o destacas en el otro, pero no puedes lograr ambos, no, no sé, Ahorita lo recordé por esto, perdonan un poco mal de la garganta. Este, esto que mencionabas, David, pues de, de este caso tan fuerte, este, sí, sí, de, de verdad, muy, muy difícil. Y yo lo que reflexiono de aquí respecto a todos estos momentos difíciles que nos toca enfrentar como seres humanos es una frase que también me gusta mucho que dice, todo va a pasar o todo pasará. Y esto aplica tanto, estoy muy, muy feliz, pero ¿sabes qué? Esto va a pasar. Y estoy muy triste y sabes qué, pero este momento va a pasar y estoy muy enojado, tranquilo, porque este momento va a pasar y creo que esto lo tenemos que aplicar pues para poder lograr o encontrar realmente esta definición de florecimiento humano que queremos para cada uno de nosotros, invitar a nuestros estudiantes de que el florecimiento humano no es compararte con tu compañera o con tu compañero que a lo mejor ya tiene un año trabajando en una empresa porque me lo han compartido, no, es que siento que no he hecho nada, es que... Mi amigo, mi amiga ya, este, ya lo van a contratar, sobre todo ahorita que ya va a salir la primera generación de TEC21. No, ya lo están, ya lo están este, hablando y contratando, ya le hicieron un ofrecimiento formal, etcétera. Y pues a mí nada, a mí nadie me ha hablado. Entonces no es victimizarnos, es buscar y identificar nuestras fortalezas, nuestros talentos y ver en qué podemos destacar teniendo conscientemente presente eh, qué es lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar. Muy bien, Yoli, pues este interesante ahí lo que dices del estudio y vaya, yo yo sí creo eso, digo, y lo mencionas con esta cuestión de que al final el éxito y la felicidad pueden ir por caminos separados y lo que sí creo que el éxito puede vivirse con plenitud y de igual forma y la felicidad no es el objetivo tal cual también, ¿no? Entonces, eh eh, al final de cuentas, no sé, muchas personas que yo admiro pues dejaron de lado otras cuestiones de su vida, ¿no? Este, se terminaron enfermando o descuidaron otra cuestión, pero pues tuvieron un impacto en algún área que ellos decidieron y eligieron y, y para mí eso me, a, a mí particularmente me parece admirable, ¿no? Este, eh, y hay personas que dicen, no, pues yo quiero lo más equilibrado posible, ah, pues está perfecto, ¿no? O sea, creo que está totalmente válido, este, entonces eh, aquí. Creo que una de las ventajas y desventajas que tenemos es la interconectividad, ¿no? O sea, tenemos tanto, pues, el, el mundo en una vitrina que lo podemos eh, podemos acceder y podemos ver desde nuestros compañeros cómo están hasta del otro lado del mundo, cómo se encuentra alguien de nuestra edad, más joven, más grande, ¿no? Cómo es que vive todo lo que tiene acceso. Y me acuerdo eh, mucho de una imagen que yo vi alguna vez en una de las Olimpiadas donde estaba Michael Phelps, este justamente... Eh, compitiendo y al otro él iba en primer lugar, así enfocado, viendo al frente y este, y, y junto había, estaba el competidor el que iba en segundo y se iba, iba viendo a Michael Phelps, ¿no? Entonces precisamente a mí me, me quedó muy grabado eso porque a veces por distraernos con cómo está el otro, dejamos de lado nuestra vida, dejamos de lado nuestro presente y precisamente hay oportunidades que se nos pueden presentar, pero por estar observando lo que otros hacen o no hacen, las dejamos de lado. Y podemos incluso aprovechar nuestro tiempo para desarrollar más cualidades si no estuviéramos pendientes de lo que sucede en la vida de otros y no lo hacemos por lo mismo. Entonces es una paradoja al final de cuentas. yo Creo que lo importante, repito, ¿no? el, el tema del florecimiento humano, desde mi perspectiva, tiene que ver con, con, con, con vivir, eh, eh, buscar vivir presentes ¿no? y plenamente en cada momento, aun cuando sean agradables, no desagradables, como dices, todo pasará y todo en esta vida... Este, al final tendrá, le podemos dar un significado que le da sentido, ¿no? Y que conecta eh, a los diferentes, diferentes puntos. Y retomando esta parte de vivir en el presente, que todo mundo lo oímos, practica mindfulness, haz respiración, haz esto, haz aquello. Pero en el sentido estricto, dices, bueno, ¿qué es vivir en el presente? ¿No? Al final de cuentas. Eh, pues se tiene que aprender a vivir en el presente. Nuestra mente es demasiado acelerada o no, la hemos entrenado a que sea muy acelerada. Y eso también ya lo hemos platicado. Siempre estamos pensando, pensando en qué voy a generar, qué voy a hacer, en preocupaciones, en qué tengo que ir por mis hijos, en qué esto, aquello. Todo el tiempo estamos pensando o lamentándonos por algo que dejamos de hacer y preocupándonos por algo que ya pasó y siempre está la mente girando. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo, como cualquier persona desde mi ignorancia, a empezar a practicar el aquí y el ahora? Pues... Pueden existir prácticas de meditación, poner atención a tu respiración, comer, eh, tan solo el hecho de comer. Yo le digo a mis alumnos, ¿cómo comes? Date cuenta cómo comes. Percibes el olor de, del alimento, percibes la textura de, de los alimentos o nada más comes por comer porque ya tienes prisa y solo es llenarte. No, profe, pues muchas veces sí nada más la digo la mayoría de las veces nada más como por comer como me está diciendo usted o cuando comes una fruta ¿a poco no la hueles este eh, no percibes ese olor ese, esa textura no pues la mayoría de las veces no y a lo mejor, si se los pregunto a ustedes dos, igual nos pasa a nosotros. De repente comemos por comer y no disfrutamos el sabor, la textura, eh, eh, la temperatura misma del alimento, no sé, muchas cosas. Y eso es parte de practicar el aquí y el ahora. Pero, si ustedes no saben, hay un programa que se llama Fomestar, Fomentar el Bienestar en el Aula. Y no tiene nada que ver este, con solo hacer que las cosas sean buenas, ¿no? sino que practiquemos cosas que hagan reflexionar a los alumnos y a nosotros mismos, desde una respiración, desde poner una canción, poner un video, reflexionar sobre ese video, hacer cosas que contribuyan precisamente al florecimiento humano de, de nosotros. Hay, hay programas que tenemos como el QPR, como el Testigo Activo, donde podemos detectar eh, eh, cuestiones que... Pueden ser eh, de alarma para una situación de salvar a una persona de una decisión de suicidio, etcétera. Es decir, tenemos que involucrarnos para buscar que la cultura del florecimiento humano se permee en la organización. Porque una cosa es lo que ya declaramos como visión, y ustedes los dos saben muy bien como, exp como expertos de esto, que vivir la cultura ya es diferente totalmente. O sea, la visión está ahí, pero vivir en cultura organizacional de Florecimiento humano, vamos todavía en los primeros pasos, como lo dijo Raúl al inicio. Y quisiera yo destacar antes, y ya para que ustedes terminen, es una frase que me encanta de, de, de Kung Fu Panda, dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero hoy es un regalo, por eso lo llaman presente. No, pues padísimo lo, lo que comparte. sí me, me encanta, me encanta esa frase. Y, y pues ya, ya para cerrar, yo, yo quisiera mencionar ahorita escuchándolos, este, pues todo lo que lo que compartieron, lo que lo que aportaron de mucho valor y mencionando haciendo un análisis de pues que este concepto de florecimiento humano en realidad no es nuevo creo que solo estamos haciendo conciencia sobre, sobre él tratando como que de revertir los daños que a lo largo de años y décadas daños perdón que a lo largo de años y décadas pues no pues no nos habíamos como que concientizado de lo que estaba causando en nuestra vida diaria pero hay un concepto que se maneja en los seres vivos y les, les digo aquí, aquí lo voy a comentar rapidito, nada más que es la homeostasis. Y básicamente, pues esto ha existido siempre como seres vivos en los estudios de, de siempre, que es una propiedad que tenemos todos los organismos vivos, que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en el entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Si, si es, es un es un término, si quieren biológico, médico, como lo queramos ver de, de qué enfoque, pero si nosotros respetamos esa homeostasis como seres vivos, en realidad estamos contribuyendo al florecimiento humano, porque lo que estamos eh, haciendo es respetar mi entorno, respetar mis, mis capacidades, respetar qué es lo que me gusta, qué es lo que me agrada, qué es lo que me hace feliz, lógicamente, sin dejar de lado la parte ética, porque yo les podría decir, ah, es que me hace feliz robar carros, ¿no? Pero, o sea, me está haciendo feliz, pero pues lógicamente no es ético, ¿no? Entonces, creo que un concepto tan básico que estoy seguro que existe en la literatura, y en la bibliografía desde hace muchísimos años, como es la homeostasis, puede contribuir a que tengamos presente el concepto de lo que es florecer como personas dentro y fuera del aula. Sí, un concepto que me parece equivalente, ¿no? Prácticamente, este, en esta parte del florecer como seres humanos, eh, permite que podamos. Eh encontrarnos con la vida y mantener ¿no? un equilibrio, aún en las dificultades o en los momentos alegres, porque también esos pueden desbalancearnos, ¿no? Este, y, y ahorita que mencionabas la, la, la cita, David, que también me, me encanta, este, igual a mí yo, yo digamos que la cita favorita que tengo, que le atribuyen a, a Sócrates la relación con el florecimiento humano porque justamente creo que estamos viviendo una época en donde buscamos muchos cambios ¿no? Mejorar en diferentes sentidos, en el medio ambiente, en la inclusión lo que decías, ¿no? Las perspectivas perspectivas, los, modificar paradigmas, muchas cuestiones, ¿no? Buscamos buscamos este cambiarlas y me parece totalmente válido, pero aquí es donde justamente me acuerdo mucho de esta, esta frase atribuida a Sócrates que dice, quien quiera mover al mundo primero debe moverse a sí mismo, ¿no? Entonces, primero necesitamos modificar nosotros, ¿no? Nuestro comportamiento y no es que mágicamente va a cambiar el mundo, ¿no? Definitivamente no, no será de esa forma, pero por lo menos, Dentro de este sistema que vivimos, cuando algo en un sistema se modifica, va impactando ¿no? a todo lo demás. Entonces, eh, seguramente después podremos hacer acciones de mayor alcance. Pero ¿cómo puedes hacer una mayor, acción de mayor alcance si en lo que tienes en tu control no lo modificas? Ah, estás en mute, David. <risa> Gajes del oficio, ¿verdad? Eh, excelente punto para terminar, creo, Raúl, porque pues como siempre el tiempo se nos va en estos temas que a nosotros nos apasionan y que espero que sí. de alguna manera contribuyan a que si algo les, les toca, pues lo experimenten y nos platiquen o eh, nos pongan ahí algún comentario de... ¿Qué les pareció experimentar alguna idea de las que compartimos aquí? La verdad, estamos agradecidos por el tiempo, porque nos escuchen, porque nos vean. Y pues como siempre, pues es una tristeza dejar de, de estar en este tiempo que está muy agradable. Pero pues se nos va el tiempo y nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos y excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana.